¿Qué tal? Un abrazo para todos Espero me estén escuchando Correctamente Hacemos este en vivo para hablar De lo último De las últimas noticias de Atlético Bucaramanga Convocatoria, lo que va a ser el partido de mañana De alguna Confirmación ya de salidas De jugadores Del conjunto Leopardo Ya se les ha informado A algunos jugadores Que no van a renovar eh, en Bucaramanga así que eh, vamos a esperar a que ingresen algunas personas, no olviden darle compartir, gracias por estar siempre en sintonía del canal de YouTube de Armando Araque, recuerde que me pueden seguir en las diferentes redes sociales en Facebook, también estamos en TikTok o estoy en TikTok Armando Araque A.B. en Armando Araque 11 en Twitter y bueno ya se han tomado algunas determinaciones, a algunos les podrá gustar, a otros no. En fin, eh, situaciones que difícilmente, pues, estaremos confirmando solamente en instantes. En algún momento, eh, la idea es hacer algún en vivo, poderlo leer, poder interactuar de mejor manera con todos ustedes frente a lo que son las noticias del conjunto atlético Bucaramanga ya ustedes pueden encontrar ahí la nómina de convocados que tiene el conjunto Leopardo para el partido de mañana ante el Unión Magdalena bueno yo hace pocos minutos trinaba que hay cuatro jugadores que se les vencía contrato eh, se les vencía contrato eh, en esta mitad de semestre y seguramente serán los cuatro o cinco cupos que tendrá Bucaramanga para atraer jugadores para el segundo semestre No hay otra forma La única sería eh, Decirle Llegar a un Como un acuerdo Pero es muy difícil Es muy difícil porque si Bucaramanga No le sirven o no los va a tener en cuenta Seguramente va a ser mucho más difícil Que los tengan en cuenta en otro equipo eh, Y Bucaramanga seguramente va a querer Terminar el contrato y pagar hasta ahí Pagar hasta la fecha ¿Sí? Y pienso yo que lo más sano para que la persona tome una decisión más fácil de irse es pues que al menos le tiren un mesecito, ¿no? Para uno decir, bueno, tengo un mesecito para defenderme, me voy. Pero eso no pasa en Bucaramanga. Eso lamentablemente no pasa acá. Eso es un voz a voz, eso ya se sabe. Eh, y bueno, ahí es complicado. Por eso los que se les vencía el contrato son las grandes posibilidades para que Bucaramanga. Eh, pudiese echar mano de esos cupos. Y bueno, los cuatro, yo, yo hace unos 40 minutos trinaba, Torres se fue por su propia cuenta, no olviden darle el puñito ahí, en cualquier momento vamos a hacer un en vivo a la semana y los voy a poder leer, interactuamos, sacamos dudas, comentamos, el que me quiera insultar me insulta, no pasa nada, eh, el que me quiera criticar no hay lío, de eso se va a tratar la interacción. Bueno, no tanto los insultos, pero pues no tengo lido con eso. Eh, yo trinaba que Torres se fue, bueno, por su propia cuenta. Que Mesa le había comentado a un colega de 5 en deportes, a un compañero de cinco en deportes, a Walter Barbosa, que no iba a renovar. Byron, seguramente no, no ha sido tenido en cuenta tampoco en, en los partidos, pues seguramente para que no se vaya a lesionar en competencia y, y tener lo que dejar. Y me acaba de decir Pipe Sierra, porque yo colocaba una significación de duda en cuanto a Teófilo Gutiérrez, que ayer igual me, prácticamente me dio unas palabras de, de, de despedida al decirme que muchas gracias por todo y, y, y pues yo le dije, bueno, eso, ya, eso lo dice uno cuando se está despidiendo, ¿no? La tienda, muchas gracias, tal. Eh me acaba de confirmar que Teófilo no va más con, con Atlético Bucaramanga que ayer en horas de la tarde noche le habían notificado esto a Teófilo, a Mesa y a, a Byron Garcés señores, hay cuatro cupos eh, no creo que vayan a haber más, la verdad ¿qué hacer con esos cuatro cupos? en junio, mucho más difícil, mucho más complicado contratar porque la mayoría de jugadores agentes eh, dirigentes se aseguran que la persona Vaya hasta junio, porque hay un mayor Descanso, porque se puede hacer pretemporada Se puede preparar un equipo mejor Y eso lo luchan también los delegados Y los agentes De cada de cada jugador mm, Se van los cuatro Los cuatro que tenían posibilidades Me parece que Lo de Mesa ya había cumplido Un ciclo, estaba desgastado Mesa Más allá de que para mí tuvo algunos partidos aceptables, que fue perjudiciado y sacrificado porque nunca hemos podido fortalecer, hace cerca de año y medio no hemos podido fortalecer una zona de mediocampo eh, de volantes de recuperación que le den solidez y fortaleza y que se solidaricen con la defensa. Eh, el tema de Byron lo tuvo Piripi, lo tuvo Ramoa, lo tuvo Raúl, eh, se entrena muy bien por lo menos los poquitos entrenamientos que vimos este semestre, que pudo haber sido siete 8 ocho días, sumando cada día de, en, en cada etapa, y él pareciera entrenarse bien, yo lo decía, se entrena bien, pero en competencia, como dicen los pelados, pailas. Entonces el tema de Byron casi que era insostenible. El tema de Teo, no sé, yo siento que, que cuando hablaban de Orozco y de Teo, para mí, al sistema táctico que tenía Raúl, le hubiese caído mejor a, a Orozco, a Joandri. Pero pues yo no me di gusto si traen un tipo de la calidad de la jerarquía de Teo, que de hecho para mí generó cada vez que entró. No tuvo suerte, tampoco tuvo suerte el tampoco tuvo suerte Maza, tampoco tuvo suerte Torres, tampoco tuvo suerte Reina y Chávez. Eh, el desperdicio, la feria del desperdicio en acciones de gol en Bucaramanga fue tenaz este, este semestre. Eh, de todas las maneras tuvieron inconvenientes. Así que bueno, ahí les dejo esa información, confirmación, eh, en, con el respaldo periodístico de mi amigo Pipe Sierra, que siempre está atento al tema de contrataciones, que ahorita empieza el movimiento, ¿no? entrada y salida no solamente de Bucaramanga, sino en todos los equipos. Ahí lo pueden seguir en arroba Pipe Sierra. Para que estén eh, informados y si hay hinchas de otros equipos, lógicamente. Nos vamos a ir rápidamente con la convocatoria de Atlético de Bucaramanga, pensando en el juego eh, de mañana. Sí, señor. Sí. Pero ellos quieren otra vaina. El amigo Pipe cierra acá. Ay, Dios. Pipe, aquí estoy en un en vivo en YouTube. Un abrazo. Gracias. Eh el respectivo crédito sin duda amigo y aquí estamos en vivo en, en Armando Araque con las noticias del Bucaramanga me dice que ellos quieren otra cosa eh, siempre vamos en, en, en sentidos contrarios con la directiva del Bucaramanga finalmente uno no sabe qué quiere bueno, ahí el saludo para Pipe Sierra que ustedes lo pueden seguir él acaba de trinar la dirigencia del Bucaramanga ya le informó a los siguientes jugadores que no continúan en la institución para el segundo semestre Teófilo Gutiérrez, 37 años, Byron Garcet 29, Francisco Mesa 31 y Gustavo Torres que ya se había ido. No se le renovará contrato, información y me etiqueta ahí el amigo Pipe Sierra. Eh, Ustedes lo pueden seguir, Pipe Sierra R. Eh, perdón. E P Sierra, P Sierra R. P Sierra R. Arroba P Sierra R. Para información, la verdad que viene entrada y salida de jugadores. Bueno, muy bien. Eh, Convocatoria rápidamente De Atlético Bucaramanga para mañana Ustedes lo pueden ver ahí en el video Que ya lo, había, ya lo había subido Ustedes lo pueden tener ahí A ver, a ver, a ver a ver. Sí señores, aquí la tenemos Igual ustedes pueden ver ahí el video en cualquier momento Christopher Varela, James Aguirre Los Arqueros Aunque aquí no los tengo en orden Pero, pero los vamos a ir hablando Neymar Sánchez, regresa Neymar Sánchez Quien había debutado en Bogotá Ante el Independiente Santa Fe Jaer Maza, Adriel Galeano, el argentino, Francisco Rodríguez, Gonzalo Lencina, eh, David Gómez, Cristian Flores, Jason Moreno, regresa Víctor Mejía a la convocatoria, a la posibilidad de jugar, eh, Nicolás Marota, Diego Chávez, Aldair Zárate, Cristian Subero y Steven Lugo. ¿Novedades? El tema de Steven Lugo y el tema del pelado Neymar Sánchez. Ayer decía en la rueda de prensa el profesor Alexi Márquez que le faltaban cuatro jugadores por debuta, por, por mirar, porque él en competencias que está eh, formando su equipo. Entre esos le faltaba el pelado Lugo, le falta Jerez que no lo ha convocado, seguramente lo hará en el partido de visitante para no tener que arriesgar tanto, porque acá de pronto el pelado Celia si siendo sarcástico, y, eh, y James Aguirre, esos son los jugadores que le hacen falta a él por ver, porque los quiere ver esa incompetencia, ¿no? cosa rara. Muy bien, esa es la nómina, en cualquier momento les cuelgo ahí en el canal de YouTube, les cuelgo eh, la posible nómina, estoy en eso, tengo dudas, pero estoy ahí tratando de informarme al respecto. Muchachos, muchas gracias por, por el apoyo. No olviden darle me gusta. No olviden compartir con sus amigos, con hinchas de Atlético de Bucaramanga los videos que realizo eh, con la mayor... tratando siempre de apuntarla a la mejor información para que ustedes pues la tengan de primera mano, sobre todo de Atlético de Bucaramanga. Y ahora se viene un mes eh, tremendo, ¿no? tema de la salida, de la, o más bien de la llegada de jugadores, quienes vendrán cómo se va a armar, cómo se va a preparar Bucaramanga. Bueno, eh, ahí estaremos atentos en en vivos, con programas, eh, así que no olviden darle compartir. Por eso mi idea es que en algún momento podamos hacer un programa en vivo que lo podamos institucionalizar, no sé, un lunes, martes, miércoles, en horas de la tarde, noche, que ustedes puedan interactuar y que los pueda yo leer y a la vez eh, poderles responder algunas preguntas. Un abrazo para todos. Se va a Teo, se va a Mesa se va Byron y ya se fue hace varios días se fue Gustavo Torres los cuatro que se les vencía el contrato en junio luego va a ser muy difícil porque el estatuto del jugador protege al jugador eh, para aquellos que tienen contrato y habría que llegar a un mutuo acuerdo tema que difícilmente eh, se da en Bucaramanga y la nómina de convocados del conjunto de Leopardo Chávez, Lugo, Zárate, Marota, Subero, Gómez, Flores, Moreno, Mejía, Henao Rodríguez, Lencina, Maza, Galeano, Mesa, Aguirre, Sánchez y Varela. Un abrazo para todos, no olviden darle compartir eh, y gracias por estar ahí en, en este canal de YouTube de Armando Araque con la información del Bucaramanga y pronto con información o al menos eh, tratando de estar cerca de la selección colombiana de fútbol en el sueño de otro campeonato mundial en los Estados Unidos. Chao, un abrazo.